Hola, en este video vamos a ver eh, cómo se manejan las fechas en LibreOffice Calc. Es muy importante entender que las fechas se almacenan como un número, como un número entero, pero se muestran en distintos formatos. ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer una planillita, suponiendo que somos una empresa que... Eh, tenemos que pagarles las facturas a nuestros proveedores. Algunos de estos proveedores les vamos a pagar a 30 días, otros a 60 días, otros a 90 días. Entonces tenemos la factura número, no sé, 1.234, la 2.350, son formas de identificarlas. La fecha de emisión de la factura. A ver, esta primera factura la emitieron el día 2 de abril. la segunda, eh, el primero de mayo la tercera es de hoy, 7 de mayo bueno, ¿cómo calculo eh, 30 días posteriores a la fecha de emisión? simplemente sumo a esta, a esta fecha 30 días no entra, cuando aparecen estos símbolos significa que el valor no entra en el ancho de la celda ahí está el 2 de abril 30 días, 2 de mayo copio esta fórmula hacia abajo y me va a dar el 1 de mayo 30 días después 31 de mayo, 7 de mayo 30 días después bueno, de la misma forma puedo hacer esto más 60 y esto más 90 perfecto. Bueno, vamos a copiar hacia abajo. Por empezar ya vemos algo curioso, que es que cuando acá no hay ningún valor, la fecha que me pone más 30 es 29 de enero del 2000. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, los valores de las fechas que guarda el libro Fiscal y todas las hojas de cálculo son números, ¿sí? Muy bien, ¿cómo podemos entender este asunto de los números. Cuando yo escribí esta fecha en esta celda, eh, Calc detectó que yo había escrito una fecha, ¿sí? Y entonces lo muestra en este formato. Pero ¿qué pasa si yo estas celdas las convierto en formato numérico? Voy a, a este eh, botón de la barra de herramientas o si no a formato celdas. Eh, número, estándar, ¿sí? Es lo mismo, aceptar. ¿Ven? Aparece 45.018, 45.047, 45.000... Bien, son números que representan eh, fechas. Lo vuelvo a poner en un formato de fecha y vuelve a estar el mismo día. Eh, entonces, si yo tomo todo este bloque y lo convierto en formato de número, me voy a encontrar con algo coherente que 45.018 más 30, 45.048. ¿Sí? Muy bien. Y acá 0, porque acá hay un 0, no hay ninguna fecha, 30, 60, 90. Muy bien. Para comprender un poquitito más, vamos a hacer otro tipo de lista. A ver, voy a agregar una nueva hoja. Y vamos a suponer que tengo algo que ocurre todos los días. Entonces, voy a empezar, por ejemplo, el día primero de mayo. Y a este voy a poner igual, el anterior más uno. Dos de mayo. Y ahora esto lo voy a copiar para abajo. ¿Sí? Si lo sigo copiando para abajo. ¿Qué va a ocurrir? Que me va a cambiar de mes. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es la fecha, acá dice A2 más 1, ¿sí? Si aprieto F2, A2 más 1. La fecha que está arriba, acá A6 más 1. La fecha que está arriba más 1 me forma el día siguiente. De la misma manera, si yo tengo algo que ocurre una vez por semana, puedo ser igual esta fecha más 7. ¿No? Entonces copio esto hacia abajo y tengo una lista de eh, algo que ocurre una vez por semana. Muy bien. Ahora, otra curiosidad es que yo esta fecha la puedo mostrar de distintas maneras, en distintos formatos. Entonces, a ver, voy a copiar. Lo voy a pegar en la, en la columna de al lado. Puedo ir a formato, celdas fecha y decirle que estas fechas me las muestre en uno de estos formatos por ejemplo, viernes 31 de diciembre de 1999 a ver. ahí me, me avisa que no entra lo ensancho y acá me dice lunes, primero de mayo de 2023 etcétera son la misma fecha mostrada en distintos formatos ¿sí? yo vuelvo a copiar control C, control B y lo pongo en formato número y me muestra, como les había mostrado antes, los números. Ahora, también puedo formato celdas, fecha. Hay varios formatos, sí, pero por, supongamos que yo por algún motivo quiero mostrar solamente el año de una fecha. no Bueno, ¿cómo hago? No hay ningún formato que sea el año nada más entonces, vengo acá abajo y veo el código de formato que dice DD barra MMM acá es 31 barra diciembre y el de arriba dice MM barra AA mes barra año dos dígitos para el mes, dos para el año acá eran dos dígitos para el día y acá tres para el mes, o sea que aparece con letras bueno, yo voy a copiar este código y voy a ir a definido por el usuario ¿sí? Y le voy a decir que me muestre... Ah, justo copié uno que no tiene año. Bueno, le voy a poner AA. O sea, dos dígitos para el año. O no, cuatro. Cuatro dígitos para el año. A ver qué hace. Ahí está. Solamente me muestra el año. De la misma fecha, ¿sí? Porque son la misma columna que la copié en distintos lugares. O le puedo pedir formato... A ver, lo vamos a copiar... De nuevo acá al lado, formato, celdas, personalizado, definido por el usuario. Y le voy a decir que me muestre solamente el mes. Entonces acá me muestra el año, acá me muestra el mes. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Sirve, por ejemplo, vamos a abrirlo en una hoja nueva. En un caso como el siguiente. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una lista de personas. Entonces pongo nombre, fecha de nacimiento, edad. Bueno, Juan, Juana, Violeta, María. Eh, fecha de nacimiento, entonces ponemos por ejemplo 5 de mayo de 1963, eh, Juana nació un 10 de enero de 1980, eh, Violeta nació un 6 de septiembre de 1975 y Analia un 8 de septiembre de febrero de 1990 ahí está bueno, ¿cómo calculo la edad de estas personas? para calcular la edad que tienen hoy tengo que saber la fecha de hoy yo puedo escribir la mano pero mañana no me va a servir más entonces lo que voy a hacer es usar una función que se llama hoy que hoy me va a decir la fecha de hoy, que es 7 de mayo, pero mañana va a decir 8 de mayo y así. Se actualiza sola cada día. Hoy menos esta fecha de acá. ¿Sí? La fecha de hoy menos la fecha de nacimiento me va a dar la edad. Pero claro, ¿cuál es el problema? Me devuelve un código. El código que sería la cantidad de días de la fecha. Entonces yo a esto le tengo que dar un formato, por eso es importante conocerlo. Formato. Celdas, fecha, y puedo pedirle que me lo muestre en distintos formatos. Pero yo qué quiero saber de la edad. A ver, si yo le digo que me lo muestre como fecha común, me va a dar una fecha y eso no es una edad. Aunque, vemos que en el año sí figura la edad. Lo que pasa es que me está mostrando el año, la cantidad de años de edad, con la cantidad de meses de edad, con la cantidad de días de edad. Entonces voy a ir a formato Celdas. Me voy a copiar algún formato de estos. Para no tener que acordarme de memoria. Y voy a ir a Definido por el usuario. Y le voy a decir que me diga solamente... Primero le voy a decir solamente el año. Que me muestre la edad. Solamente el año. A ver, aceptar. Ahí está. Juan tiene 60 años. Juana 43, 47, 33. Muy bien. Pero puedo ir un poquito más allá. Y a esta edad, puedo decirle formato celdas, que me muestre los años, la palabra años, y los meses, y la palabra meses. A ver... Ahí está, 60 años y un mes, 43 años y 4 meses, 47 años y 8 meses. ¿Sí? Para esto sirve comprender el asunto del formato. Vamos a agregar una hoja nueva y vamos a decir, eh, a ver, hora de entrada, hora de salida, eh, cantidad de horas trabajadas. ¿No? Por ejemplo, yo el día primero, bueno, justo el primero de mayo no porque es feriado. 2 de mayo, entré al trabajo, por ejemplo, a las 9 de la mañana, salí a las eh, 16 y voy a hacer esto menos esto. Entonces trabajé de 9 a 16, 7 horas. Ahora acá le voy a decir que esto va a ser al otro día, o sea, esto más uno. Entré ya y acá voy a copiar esto. Entré a las nueve y media. Salía a las 17. Este día entré a las nueve y me tuve que ir a las diez. Y así voy teniendo un registro de horarios con la diferencia de horas. Bueno, estos son algunos pocos ejemplos, existen muchísimas más este, cosas que se pueden hacer con el tema de la fecha y de la hora, pero básicamente lo importante es esto. Recordar que tanto la fecha como la hora se guardan en forma de número y que se puede sumar, restar y mostrar en distintos formatos el resultado.